Siento alegría en mi corazón porque Jesús ya me salvó. Siento alegría. Jesús ya me salvó, siento un gozo en mi corazón porque Jesús ya me salvó, cuando me llame por mi nombre yo que feliz responderé y la corona de la vida con gozo yo recibiré. De mi señor no habrá más llanto ni mal dolor en la presencia de mi señor. De santidad en la presencia de mi Señor de alegría cantaré. En la presencia de mi Señor de alegría cantaré. Lleno del Espíritu Santo es luz de la eternidad. Lleno del Espíritu Santo es vida por la eternidad. Lleno del Espíritu Santo es luz de la eternidad Lleno del Espíritu Santo es vida por la eternidad